Sánchez. vengo o trabajo en el 6 San Martín de Garganta-La un pueblito de la comarca de La Vera. Eh, nuestro colegio participa en Escolarium desde hace cinco años, con los grupos de quinto y sexto. Es un grupo único con dos niveles, quinto y sexto. Nuestro centro es incompleto, tiene cinco unidades, dos de infantil y tres de primaria, y eh, tenemos matriculados actualmente a 48 alumnos. Mm. Un colegio peculiar porque la distribución del mismo es diferente al resto de lo que podamos ver. No es el edificio único en el que estamos todos en torno a un pasillo, sino que cada aula cada está como en un chalet separadita del resto. Un colegio muy bonito, pero es, de, es difícil, difícil, sobre todo en invierno cuando llueve, que constantemente hay que estar saliendo de las clases y demás. Eh, al ser un colegio pequeño, pues permite que. La convivencia entre alumnos y profesorado, igual que con el resto de la comunidad educativa, se estrecha. Lo que facilita en muchos casos el, el trabajo con los alumnos. Yo cuando empecé con escolarium lo vi como, como una herramienta, incluso un medio, para llegar a un fin, a un objetivo. Eh, si no hubiese servido como tal, hubiésemos abandonado. Pero ya no fue solo entrar en y Al entrar en escolar y empezar a trabajar eh, con la, la educación digital, con las TIC, eh, en concreto se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Al incorporar el, el ordenador en clase mmm, nos damos cuenta de que no solo está escolar, de que hay un montón de funciones, como las herramientas colaborativas de mates, que luego comentamos algo si queréis, que nos acercan más a la realidad del alumnado en el siglo XXI, ¿no? la era digital. Está ahí, ha venido a quedarse e incluso a avanzar a un ritmo vertiginoso. No podemos estar, o desde mi punto de vista, no podemos seguir anclados en metodología o herramientas antiguas, que no por eso deja de ser malas, sino que creo que son compatibles con esto que estamos haciendo ahora: ¿no? intentar incorporar las TIC a, a, a nuestro centro y a nuestro día a día. Pues eso lo que lo que os decía, sobre todo la motivación. El llegar a clase y pensar que para ellos cada día va a ser diferente porque se van a enfrentar a un nuevo reto porque cuando, cuando son ellos los, los propios creadores a veces de, de, de su aprendizaje ¿no? el lanzar una propuesta y venga vamos a trabajar, vamos a investigar vamos a utilizar los recursos que tenemos vamos a compartir dentro de, de las herramientas de, de, de Google todo lo que estamos haciendo con este tema lo vamos a trabajar con una presentación de, de Impress. bueno pues eso, el, el elemento motivador sobre todo las ganas, las ganas. Yo voy a contar un caso concreto, ¿no? un alumno que tenemos con necesidades educativas especiales, mmm, con un nivel, un nivel alto ¿no? de, de necesidad. Este muchacho cuando se ha encontrado con el ordenador delante de él, solo verle las ganas que tiene. Mira, eso es el resumen de todo. Y el resto igual. Y luego al tener agrupados a los alumnos eh, en los antiguos ciclos, ¿no? estar quinto y sexto juntos, permite de manera muy sencilla eh, programar y darle a cada uno, de manera individual, de manera individual sobre todo a través de escolar, que ¿no? una de las la ventajas de, de esta plataforma, ¿no? de manera individual su propio ritmo de aprendizaje. Tanto al, al chaval que le está acá por arriba como al que tiene esas necesidades se le puede preparar un, un plan de trabajo adecuado a él y a lo que quiere y necesita. Eh, eh, hay docentes que dicen, yo para a tener un libro en digital, me da igual, lo tengo en papel y punto. Vale, hasta ahí de acuerdo. Un libro digital permite mucho más porque están clasificados a lo mejor los, todos los enlaces a otros tipos de, otro tipo de recursos. Pero lo más importante del escolar y desde mi punto de vista, es la herramienta de autor. El que tú puedas crear tus propios contenidos, el que puedas hacer tus libros. Eh, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Cuanto más docentes en el centro estén implicados, e incluso si tienen a los mismos niveles, se pueden hacer materiales maravillosos. Que incluso lo ideal es que se compartan con el resto de, de los docentes de Extremadura. Pero sobre todo eso, ya no es el libro digital que te ofrece una editorial, sino el que tú crees. El, el otro día, a modo de ejemplo, hemos estado haciendo la lectura de un libro, un libro en texto, en papel, eh, con El examen se ha hecho en Escolario. Con, con un libro creado, que los críos, al realizar esa actividad tipo test, reunir palabras, hacer un, eh, eh, pruebas de relación, en ese momento y en tiempo real ellos vean los resultados, les motivan, les estimulan y aparte no se están enfrentando muchas veces a la hoja en blanco que les crea, que les crea un reto. ¿no? Los tienen delante y es un entorno con el que están familiarizados mucho más que nosotros. Mi recomendación es que la gente se anime, que pruebe, que dé el paso. Que si no les acaba de convencer, pues bueno, siempre hay tiempo para volver atrás. Y además, empezar en, con un escolar no significa que solo tengas que dedicarte a la enseñanza en digital, ¿no? Puedes ir compatibilizando los dos perfectamente. Y se abre un mundo de posibilidades tremendo. Y a medida que avanzas vas creciendo y notas cómo crecen los alumnos. Esto no quiere decir que sea la panacea, ningún método es el, el, el mejor ni el exclusivo y la prueba está en que se evoluciona constantemente, ¿no? Pero bueno, poco a poco, con ánimo, dificultades va a haber, os vais a encontrar, pero no sé, yo ánimo a, a todo el mundo a probar, de menos a probar.